Miren chicos, le voy a hacer una broma a mi hermano. ¡Seba, va, Seba! Va! ¡Qué urgente! ¿Qué, pasó? ¿Qué? ¿Qué hiciste a la.? ¿Qué tal? Básico. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pongámonos Redomingo edición. No sé qué diablo voy a subir esto, pero.. <tose> Wow, Frandon, ¿qué te pasa? ¿Te, ¿te veo más seguido? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Es que me dejaron por eso. No puedo ni hacer chiste con eso porque nunca estuve una novia. <risa> Rehacía la víctima, pero no. Ahora vamos a hablar de otras víctimas, que son ustedes. Porque empezaron las clases. Ay, matele, Esperá, espera, espera, antes de empezar quiero decirles de fondo y ahora está más lindo. Pero los más old seguro que se acuerdan de este fondo cuando... Hacía... Dios, qué recuerdo de hacer eso y por alguna razón lo dejé hacer Se re cansado. Vuelta a clases Terminó la joda, ya empezaron las clases Ahora comienza la rutina de infectarse a las 6, 7 de la mañana Estar 4 horas encerrado en un salón que huele a culo Y también hay como 30 pelotudos que te están cargoseando O vos los cargoseas a ellos y sos muy popular Nunca llegué a esa fase Pero no se sé preocupen Yo les voy a dar un kit de supervivencia re así es. ¿Qué estoy diciendo, man? ¡MAN! No lo voy a hacer gráficamente porque últimamente en los videos lo estoy actuando pero ahora no tengo los recursos de... <susurra> Tip número uno, lleva chicles porque cuatro horas ahí encerrado en cuatro paredes que están todas las ventanas enrejadas y con suerte lo abren No, yo diría que te lleve como mínimo una docena de chicles desayunar bien o llévate plata para cuando salgas, eh, Comés y... Siempre pasa que salís de la escuela y cuando querés llegar a tu casa querés comer algo Un reguizo, un pollo al horno Asado Y cuando llega a tu casa no hay ni siquiera una puta galletita de agua Así que Aliméntese bien, tengan plata y trabajen Nos vemos No, no, no sigan mis pasos, no pasos. Terminen el colegio y trabajen No trabajen mientras trabajen eh, Mientras trabajan nada No trabajen mientras están estudiando bueno, yo no soy nadie para decir algo porque terminé de estudiar y ni siquiera agarré la pala Pasaron cuatro años que terminé la secundaria y acá estoy Un pelotudo de 20 años que hace videitos <risa> Pues bueno, ¿qué dije? Llévate chicles, come sano ¿Quién come sano? le bullying a tus compañeros Últimamente me está gustando la escuela porque ya como que no hay tanto bullying Hay un montón de vibra de compañerismo que... La conchadera, ¿por qué no me tocó esa época? Perdonen, perdonen, estoy traumadísimo Y la infancia me ataca Bueno, ya está Terminemos con esta sección de la vuelta a clases porque oh, Si no, van a pensar que yo me copio de todo porque va a haber 18.000 videos Hablando de la vuelta a clases, con el tipo de profesores, tipo de alumnos Tipos de cogida en la escuela Bueno, ahora está esta cosa del coronavirus Y que no tengo que mentir Porque la primera vez que escuché la palabra coronavirus En mi cabeza Digo, si tomás una corona Te da piorrea Después me enteré que soy un ignorante de mierda Y esa cosa es muy letal Quiero dejar un mensaje corto y al pie El coronavirus no existe, son los padres El coronavirus es un cuento de pesadilla Para contarle a los chicos que se vayan a dormir temprano Y se cepillen los dientes No sigan mis pasos Así que sí, mi opinión con el coronavirus es que es Puro chamullo mal ¿Eh, friendo, ¿cómo explica a la persona que se está muriendo? Si fuera un virus, habría muertes masivas Pero no, o sea, porque alguien se muere no significa que tiene coronavirus Por ejemplo, si se muere su perro no digan ¡Coronavirus! No, seguro que se murió porque tu vecino lo envenenaron Laco, a ver si haces que pare de ladrar tu perro porque ya no te aguanto más Después sacaron métodos anticonceptivos Pero sacaron unos métodos para combatir el coronavirus Virus, que digo, es un virus, dale man, es un virus, no es una hormiga Literalmente, mis métodos de prevención con el coronavirus es este No sé por qué hice eso, porque hace 40 grados de temperatura acá adentro Ya fue, ¿saben qué? Me chupa un huevo Quisiera disculparme de antemano por la incómoda situación que estás a punto de presenciar Corto Así tienes más de dónde agarrar Perdón chicos, pero lo tenían que hacer Tengo mucho calor en serio Seguramente lo censure, Sí, lo voy a censurar Porque no quieren ver esta flacidez Mira esta flacidez Hablando de la cosa de prevenir el coronavirus Sacaron un video de cómo prevenir el coronavirus Veámoslo Y por otra parte también Gestos y hábitos Que tenemos que incorporar Como no llevarnos las manos A las zonas de las mucosas Ni a boca, nariz, ni a ojos ¡Frando tiene coronavirus! Ese es el método de prevenir el virus modo gobierno Ahora les voy a mostrar el modo Frando. Volvió la máscara Mano, o sea, estoy perdiendo toda la dignidad que me queda No me miren los senos Que supuestamente algunas personas dicen que no sirve este barbijo si yo tengo uno, ¿significa que sirve? Pasemos a otra sección que los va a flipar Estoy gastando la memoria de hermano del porque les iba en... ¡SORPRESA! Vale, la sorpresa Brandon tiene Twitch Ah, sí, soy Twitchero Tui... Twit. Twitero. Twitty. Tu... Sí, empecé a hacer stream Si no me equivoco, ya hice cinco directos Y si no estuviste ahí, es porque tenés coronavirus Y bueno, ¿no llegaste a ver en mi directo? Bueno, esto es lo que te perdiste Hay subtítulos para todos los países existentes que hay. Hasta el idioma culo. Claro, o sea, no sé, tiras sale en el red y no se la banca. esto los guantes, dale. Concha, ahora, tengo que ver esto ahora. <risa> Dale Santi, me hago viejo, quiero mate Quiero mate, dale, toma mate Dale, dale, dale, dale, dale Dale, dale, dale, dale Tengo mate, mate, mate, mate No, no tomo yo Espera poco, ¿no? ¿Qué, qué es no, chupala Coca, cola, dame Coca, cola, coca, cola Dame por la cola Si quieres ver más de esas cosas Síganme en mi Twitch que está aquí Mira, sin querer dije otra cosa para Revenir con el coronavirus Hacerte streamer Y otra cosa más que me pasó en la semana Que... Si tengo snowboard. Si no sabían, como empecé a agarrar gustito a andar en skate, que... Ahora tengo esta tabla que es propia, porque las pocas veces que anduve en skate fue por mi amiga. Hola, Miki. Así que bueno, ya tengo mi skate propio y déjeme darle la primicia. Este skate me salió menos de 500 pesos, en serio. Brando, ¿por qué? ¿Sé que me salió menos de 500 pesos? Porque todo está reciclado. Bueno, no todo. Uy, rampito. Este skate, como lo verán, parece nuevo. La tabla lo encontró mi viejo en la calle y... Oh, un golazo. Y después las ruedas lo conseguí de, por la misma amiga. Porque tenía un skate que estaba arriba de su techo. Estaba la tabla literalmente... Podrida hmm, La tabla está podrida, pero las ruedas sirven todavía Lo bajamos, agarré las ruedas y... ¡DOW! ¡Oh, sirven Y bueno, solo tuve que gastar plata para pintarlo y para poner tornillos nuevos y quedó genial Esto fue todo, esto fue un video más para canalizar mi chakra Como siempre, estos videos los hago cortito. No sé cuánto va a durar Además, lo quiero hacer cortito porque después una paja para editar todo No se hagan youtubers, hagan streamer. Yo con mi tabla y mi barbijo que ahora no lo puedo agarrar anti-coronavirus Yo les digo... Rus. Sí, creo que ese va a ser mi despedida de los videos, pero... Rus. Se aproxima el sol calor, dices uff, sudas Te puedo hacer mi mito mientras juego al Zula Te traes diversión, qué asco con son tuyas me compro una gaseosa en la mano de uva Dos pies, tengo dos pies, Miren de he hecho y vuelvo otra vez, amigos En mi casada, amante, también Y que me han llenado vacío con par de fernet Nos estamos aburridos por jugar al free Es lo que es es excelente Hijo, hija, preparen la ouija, apagan las luces las nutras Mira, hola, gristos, arenas y bichos, un crucifijo de quien no es mío Noche, luna y velas, viento, lluvia, tormenta Pensaba en ronda, historia narrada, cuento leyendas de brujas y pecas. Ey, lo canté para el muerto, pero no me importa, tonto Ey, te canto tres canciones con Look at me